Welcome to Tutorial. Areas. Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar a cómo saber la cantidad de internet que te queda en tu plan de altiz Para que sepan qué cantidad de internet te queda en tu plan de altiz Lo primero que tienes que hacer es hacerte una cuenta. Y luego que te hagas una cuenta vas a buscar la aplicación mi altis en el caso mío yo me creé la cuenta con con mis datos personales los datos entonces aquí va a aparecer donde esos números que voy a difuminar. Es mi dato de mi cédula. Entonces ya que se crearon su cuenta. Ya que tiene su cuenta creada. En la plataforma por internet. Que pide algunos sencillos pasos. Que usted va a poder hacerlo de una vez. Luego que ya tienen eso. Ponen su usuario. Ponen su contraseña entonces en la contraseña cuando la pongan le va a salir esta opción van a seleccionar si es el internet o es el celular por de seguridad difuminaré los números entonces seleccionan el que quieren ver le hacen clic y aquí donde ven el internet la capacidad dice 20 GB. Dice que tengo un 12,7% usado hasta la fecha y tengo unos días utilizando el internet. Y aquí le da los montos, los precios que deben, pero eso no es lo que venimos a ver. Venimos a ver esta información. Entonces, si quieren ver el otro, el celular, le hacen clic, le dan OK. Y dice que tengo un 100% usado de 100 mega que tengo en el teléfono. Es cuanto a este video, espero haberle ayudado, muchísimas gracias.